Fruto de las constantes opiniones de medios y de personas que, lejos de informar, tienen el objetivo de debilitar nuestro sistema de justicia, la sesional Duarte del Colegio de Abogados quiere manifestar su preocupación por esta anarquía judicial que se pretende detrás de estas campañas de descrédito contra, en contra de los jueces del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís y del Poder Judicial en su conjunto. Lo que nos motiva como auxiliares de la justicia a salir en defensa de nuestros jueces y de la decisión que han emitido por ser esta el resultado de la valoración de las pruebas que le fueran presentadas y producidas en el plenario. Así lo manifestó el presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte, Rindalmi Rodríguez, a referirse al fallo dado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte, que condena a Marlon Martínez a 30 años y a Marlin Martínez a 5 años de prisión. La decisión tomada por el segundo tribunal colegiado de San Francisco Macorís del caso Emily Peguero versus Marlin y Marlon Martínez, es valiente y rompe todo el paradigma del populismo mediático de los procesos que han sido puesto de moda por personas que, lejos de ganar los juicios en los tribunales, pretenden utilizar como plataforma de estrado los medios de comunicación y las redes sociales. La sentencia de los honorables jueces que integran el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte aunque no llenara las expectativas de la población y del morbo de muchos amparados en la sede condena, más que de justicia, pero con un total desconocimiento del derecho y de las leyes, que no se percataron de los errores en la investigación, donde se evidenció un afán de protagonismo televisivo, más que el de realizar el papel de investigador y someter pruebas para poner al tribunal en condiciones de emitir el fallo esperado por la ciudadanía. ...reiteran su apoyo a los jueces que presiden el Tribunal Colegiado... ...por considerar la decisión está basada en la aplicación del derecho. La sesión Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana... ...advierte al país que aquí lo que existe es una deficiencia en las pruebas... ...y por qué no decir en la investigación. Los jueces no pueden decidir por conjectura o especulaciones... ...sin fundamento probatorio, puesto que de hacerlo así... La ciudadanía, la ciudadanía se vería totalmente insegura con respecto de los procesos penales, ya que los juicios no pueden ser el resultado a favor del que lleve más gente o del que más escándalo hagan las redes sociales y los medios de comunicación. Ni los abogados ni el Ministerio Público somos parte de la farándula, sino asistentes técnicos que nos debemos a principios propios de la función. Querer acabar con los jueces que dan una decisión apegada a la ley este es desestabilizar el sistema de garantías procesal y el tribunal colegiado que ha dictado esta decisión ha dado muestra de que los casos no se ganan en la prensa. Como seccional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana nos sentimos profundamente preocupados por los ataques que han recibido los jueces de este caso y por qué no decir de todos los que componen este distrito judicial. Lo cual hemos manifestado con anterioridad al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en visita que le hiciéramos a su despacho. Toda vez que se si aplica justicia con miedo, ningún ciudadano puede estar tranquilo o seguro de que se le esté tutelando su derecho. Sin embargo, las declaraciones se encontraron oposición en el abogado Aramis Gutiérrez, considera las declaraciones precipitadas por parte del Colegio de Abogados. Absolutamente en desacuerdo con la rueda de prensa. A Selena se lo dije y se lo dije a Rildalmi. Que no se puede el colegio precipitar a, a otorgar unos datos que no son certeros todavía. Primero, existen todavía, hay tres grados posibles, tres recursos pendientes. Primero, la Corte. Segundo, la Suprema Corte. Y tercero, el Tribunal Constitucional. Y mañana, si la Corte, vamos a suponer que la, que la confirme, y si la Corte rechaza esa sentencia, ¿qué va a decir el colegio? Pero, peor aún, el presidente del Colegio de Abogados estableció que es una sentencia que lacera la dignidad nacional y ahora el Colegio de San Francisco de Macorís, el colegio, la directiva, no yo. Somos mil y tantos de abogados y ahí habían 12. Yo estaba detrás. Yo no estoy de acuerdo con esa rueda de prensa, ni lo estaré jamás. De manera que en el marco de la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, el Colegio de Abogados Seccional Duarte reitera su apoyo a la decisión del segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paul.